El día de hoy hablaremos sobre Taskmaster, una carta muy versátil y que seguramente en el futuro llegará a ser muy popular y competitiva. Aquí te digo por qué. Muchachos, Taskmaster es una carta de serie 3 de la cual no se decía mucho y tampoco era muy popular. Conforme los jugadores van incrementando su nivel de colección y van obteniendo más cartas, se van dando cuenta del potencial de Taskmaster. Hasta podría decir que si recién estás ingresando a la serie 3, lo mejor sería que Taskmaster te salga mucho después y no al inicio. Ya que por lo que veo hay muy poquitas cartas de serie 1 y serie 2 que van a poder sinergiar directamente con su habilidad. Comencemos con los stats. Taskmaster está hecha para turnos finales. Con un coste 5 y 0 de poder, de seguro muchos están pensando que lo resaltante se encuentra en su habilidad. Y en eso les doy toda la razón. Su habilidad tiene efecto de revelarse, lo cual copia el poder de la última carta que hayas jugado. Es una habilidad única y por naturaleza propia va a funcionar de manera muy específica con algunas cartas y también algunos combos. Yo al inicio conocí a Taskmaster con el combo del Dino. Lo que me fascinó realmente cuando lo vi a Taskmaster copiando el poder de Dino, era que Dino podía bajar o subir su poder de acuerdo a las cartas que tenía en la mano el oponente pero ya Master no estaba sujeto a esa condición entonces lo cual para mí al menos hacía la habilidad de Taskmaster mucho más fuerte las cartas directas con las que Master sinergiaría de manera eficiente sería Red Skull Ronan Devil Dino Darkhawk en combos sinergiaría con Shuri gracias a ella se pueden inflar varias cartas en turno 5 como por ejemplo Black Panther Atuma Tiffoid Mary y hulk y así en el turno 6 lanzas a Taskmaster copiando el poder de la última carta que jugaste y probablemente cerrando con una victoria esa partida otro combo bastante bueno es con Venom, este se come todas las cartas de su ubicación absorbiendo todo el poder total y al final el Taskmaster en el siguiente turno lo juegas y copia el poder de Venom y también podría tener una gran sinergia con Deadpool si todo el mecanismo de destrucción ha funcionado bien con Deadpool y al menos tiene 16 de poder, lo que podría pasar es que en el turno 6 podrías lanzar un Deadpool y luego un Taskmaster copiando el poder de Deadpool. Las ubicaciones que sinergian eficientemente con Taskmaster vendrían a ser aquellas ubicaciones que duplican el poder de las cartas que se juegan en esa ubicación. Cosa que así Taskmaster en el siguiente turno lo lanzas en otra ubicación y va a copiar ese poder duplicado de esa carta pues para sí mismo Otras cartas con las que podría tener por ejemplo sinergias complementarias también vendría a ser Armor para poder protegerlo contra un Shang-Chi Y también podría ser Won para poder activar dos veces su efecto Ya que su habilidad es de revelarse, tiene cartas enemigas que lo afectan Por ejemplo lo tienes aquí a Cosmo que es una carta que desactiva efectos de revelarse. pero aquí Cosmo no es tan eficiente contereando a Taskmaster porque para conterearlo bien bien a Taskmaster tienes que lanzarlo en el turno 6 también a Cosmo y para eso medio que hay que adivinar en dónde se va a jugar el Taskmaster por esa razón es que Cosmo a pesar de que es un counter no es tan tan tan eh, bueno bueno o 100% eficiente con Taskmaster. Shang-Chi es una carta también que al jugarlo en la misma ubicación de Taskmaster la puedes destruir si tiene pues más de 9 puntos de poder pero también aquí hay otra cuestión, una con Shang-Chi tienes que adivinar dónde va a jugar el oponente el Taskmaster para poder eliminarlo y la otra va a ser siempre y cuando tú inicies segundo en voltear tus cartas, o sea el oponente tiene que haber lanzado Taskmaster primero, tiene que haber eh, activado la habilidad de Taskmaster y luego tú tienes que haber justamente adivinado dónde iba a lanzar el Taskmaster se devela tu shang luego y el Shang-Chi ya va a destruir a Taskmaster. Entonces es como que medio complicado también conterear al Taskmaster con shang -Chi. Aero, esta carta sí es un counter bastante peligroso para Taskmaster. Aero lo puede mover a donde desee la ubicación donde está Aero. Para que lo pueda sacar de la ubicación donde hubiese podido haber ganado Taskmaster. Y así poder darle la victoria al que esté jugando Aero. Y aquí el orden del juego no importa mucho Porque así si Aero debele primero o debele después De igual manera va a arrastrar a Taskmaster a la ubicación que Aero desea Para así pues poder ganar la partida Leech también es una carta bastante complicada para Taskmaster Y es que Taskmaster como generalmente se va a jugar en turno 6 Lich sale en turno 5 y desactiva totalmente el efecto de todas las cartas que tengas en la mano Incluyendo a Taskmaster ahí Y aquí tenemos a Doctor Octopus Que no será una carta muy popular pero que le hace un counter bastante fuerte a Taskmaster ya que ¿qué pasa? tú tienes una ubicación donde está casi vacía o vacía lanzas a Doctor Octopus ahí arrastra de 3 a 4 cartas de la mano del oponente, entre ellas puede estar Taskmaster ¿y qué va a suceder? Taskmaster va a copiar el poder de la última carta que ha jugado el oponente, que no necesariamente va a ser una carta con poder alto y aquí va a ocurrir un fenómeno interesante con líder ya que no lo llega a contener al 100% a Taskmaster, la verdad es una cosa muy interesante que me ha pasado a mí, que yo he jugado Taskmaster y el oponente me ha jugado líder, ¿y qué pasaba? el oponente me copiaba mi taskmaster pero no Copiaba el poder que estaba Copiando mi taskmaster de la, de la última Carta que yo había jugado sino Lo que hacía el taskmaster del oponente es Copiar el poder de la última carta que ese oponente había jugado y no necesariamente una, era una carta con un poder alto por tanto mi taskmaster tenía más poder que la copia del taskmaster que había generado el líder y así yo ganaba la partida por tanto líder no es counter de taskmaster aquí les voy a mostrar algunos mazos a continuación hay algunos por ahí accesibles y hay otros que son ya un poquito más costosos en este mazo de destrucción encaja perfectamente el taskmaster aquí y les voy a decir por qué recuerden que les estaba diciendo que deadpool con taskmaster podrían tener una sinergia muy buena y esto es debido a que todas estas cartas hacen que Deadpool esté explotando constantemente y para el turno 6 ya debería tener al menos, 16. si las cosas han salido bien Deadpool debería estar con 16 de poder para poder lanzarse junto con Taskmaster y acá también hay otras cosas interesantes que van sucediendo, por ejemplo también lo tienes a Venom, Venom también puede comerse en turno 5 a varios de los, en una misma ubicación se puede comer a varias cartas que por ejemplo están ahí como Killmonger o el mismo Bucky Barnes con el Soldado del Invierno también que ya, de, previamente ya lo a haber destruido y puede llegar a tener 15, 18 de poder 20 de poder puede llegar a tener Venom Al comerse a todos Y luego Taskmaster podría terminar duplicando el poder de Venom, ¿no? Podría terminar adquiriendo el poder de Venom y además podrías lanzar un Deadpool también que está con una buena cantidad de poder, va a depender quién tiene más poder si Venom o Deadpool para que copies, lo copies con el Taskmaster al final del turno, pero es una gran sinergia, incluso tienes a muerte también acá y muerte también si es que no has tenido una gran sinergia con, los, con las destrucciones se podría decir, pero aún así... Te da la libertad de poder lanzar muerte y Taskmaster a la vez. Podrías copiar incluso el poder también de muerte. O sea, te da un montón de ángulos de donde tú puedas copiar el poder. Para tener al menos de 12 puntos de poder a más. Se podría decir que este masito es de un costo intermedio y este es de un mazo con cero ¿no? Si se dan cuenta, 0 es una carta que desactiva efectos de otras cartas y se usa generalmente para desactivar una Tifoid Mary o un Red Skull. Ese es el, el, digamos, el valor principal que tiene 0 en este tipo de mazos. Pero, ¿qué sucede? Acá ahora tenemos a Sabu, tenemos a Shuri, que hace que sea incluso más potente el efecto combinado con Taskmaster. Tú lanzas a Sabu, por ejemplo, y tienes para lanzar Shuri, Atuma o Tifoid Mary si es que los tienes en la mano, ¿no? Podrías lanzar Lanzar una Shuri de repente en turno 4 y puedes lanzar a Tuma o Tifoid Mary con 20 de poder, porque ya le estás duplicando el poder. Y luego en turno 5 podrías lanzar si quieres a Taskmaster. Y en turno 6 podrías lanzar a Arnim Sola y poder eliminar a Taskmaster y duplicarlo en otras dos ubicaciones. La verdad, es una. Este mazo es una preciosidad Con la cantidad de combos que puede tener O sea tiene muchos ángulos Tiene muchas posibilidades No es como que dependes tan solo de una carta Porque igual si no te sale Sabu Tranquilamente juegas a Shuri en turno 4 Luego puedes jugar no sé a Vision en turno 5 O puedes jugar a Red School en turno 5 Y en turno 6 puedes jugar a Taskmaster Si es que lo crees conveniente Entonces hay diferentes ángulos acá Lo cual te da digamos muchas más fortalezas en este mazo Y puedes tener más posibilidades de ganar Por la diversidad de combos que se pueden generar o diferentes situaciones en las cuales se pueden dar de todas maneras para que tú puedas hacer los combos con Taskmaster e inclusive este mazo ni siquiera depende de Taskmaster porque como tú te das cuenta puedes haber lanzado una Shuri Red Skull, por ejemplo ¿no? y en turno 6 igual el Red Skull con 30 de poder después de haber sido duplicado el poder con Shuri pues lanzas un Arnim sola y duplicas ese Red Skull con 30 de poder en las otras dos ubicaciones e igual ganas la partida. Ahora, este mazo vendría a ser la evolución del mazo anterior, ya que este mazo cuenta con la carta Sauron, es una carta de serie 5 que acaba de salir no hace mucho y lo que hace es deshabilitar los efectos continuos tanto de las cartas de tu mano como las de tu mazo. ¿Esto qué quiere decir? Que vas a deshabilitar... Tifoid Mary, Red School, ¿no? O sea acá por ejemplo es como si fuese un cero masivo, ¿no? Para todas las cartas lo cual hace que sea muy bueno entonces imagínate, vas a deshabilitar a Ebon y Mo, vas a deshabilitar a Lizard, ¿no? Que son efectos que tienen, que son efectos castigos, se podría decir en estas cartas, las vas a deshabilitar haciendo de que sean neutrales y sean jugables también vas a deshabilitar a Tifoid Mary a Red School, ¿no? Eso es bastante bueno, y quedan los efectos ahí todavía de cartas como Shuri, ¿no? Todas las cartas de Revelarse van a seguir funcionando súper bien. Entonces Sauron acá me parece que está siendo reemplazado incluso por Sabu y aún así le está dando un giro bastante bueno al mazo, haciendo que sea mucho más eficiente porque a veces ¿qué sucede? En el mazo anterior tú dependes mucho de cero, ¿no? Porque ¿qué pasa? Tifoid Mary te baja menos uno a todas tus cartas, Red school le da más dos de poder en la ubicación, digamos, a las cartas enemigas. Entonces tú quieres tratar de que esos efectos no estén para que no te jueguen en contra después. Por esa razón es que Sauron acá se vuelve muy bueno y acá es donde Taskmaster tiene todavía más brillo que nunca. Entonces, este mazo que les digo, incluso tiene hasta líder al final. O sea, ni siquiera tiene Arnim sola. sino tiene un líder por si, como un salvavidas, ¿no? Para tratar de copiar las cartas que se jueguen al final del oponente. Si es que estás llevando la delantera. Pero como les digo, este mazo de acá hasta el momento es uno de los mazos. Ma, es el mazo cúspide, se podría decir. De esta de este arquetipo de cero. Que la, que la verdad tiene muchos ángulos de jugada. Y es bastante, bastante fuerte. Conclusión muchachos, Taskmaster a pesar que es una carta de coste 5 está totalmente hecha para ser jugada en condiciones normales en turno 6, es una carta que mayormente le va a poner punto final a una partida desde la salida de shuri taskmaster no solamente ha ido ganando más popularidad sino que se ha ido consolidando como una carta realmente competitiva dentro del metajuego yo estoy seguro que con el paso del tiempo conforme los jugadores vayan obteniendo cartas nuevas y les vayan saliendo por ejemplo shuri red school Tifoid mary y demás van a ir viendo con buenos ojos a taskmaster para jugarla en sus mazos y ser más competitivos también si tienes cualquier información que creas que pueda llegar a sumar con respecto a taskmaster te agradecería que lo dejes aquí en los comentarios si has llegado a hasta aquí, yo te agradezco bastante recuerda que me puedes apoyar con un me gusta o si te has parecido la información útil también compartirla con tus amigos, no eso me ayuda a que, a que YouTube me pueda ir recomendando hacia más personas e ir llegando a más gente también y se puedan ir enterando de todo este tipo de información también estoy haciendo transmisiones de lunes a viernes, no se deben olvidar de lunes a viernes por las noches en la plataforma morada ahí siempre los estoy esperando agradezco a toda la gente que está realmente llegando a apoyar, a saludar, siempre siempre estamos ahí, bueno estoy ahí también con los demás muchachos para poder leer el chat, para poder dar algún tipo de asistencia, algún tipo de ayuda, que se pueda tener alguna duda con respecto a los videos o con respecto a cualquier cuestión del juego, ahí siempre estamos para responderlos, así que ya sabes, te espero allí, un abrazo para ti.